Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez Belvis, soy fisioterapeuta y osteópata y formo parte del grupo de trabajo de DM. Antes de iniciar con la presentación de nuestro último estudio de investigación, quisiéramos agradecer al comité organizador y al comité científico su invitación a estas primeras jornadas sobre terapia y dolor crónico. Empezaremos nuestra exposición dándoles una definición de lo que entendemos por dolor crónico. El dolor crónico no es una señal de alarma no es una respuesta fisiológica que tiene como objetivo el permitir una correcta reparación de un daño tisular sino que lo entenderemos como un trastorno en la percepción integración modulación y expresión de la sensibilidad dolorosa ese trastorno se fundamenta esencialmente en una activación anormal y permanente de determinadas áreas del sistema nervioso central áreas ubicadas a nivel del tronco encefálico y de la corteza cerebral y que MERSAC define como neuromatriz del dolor. Por lo tanto, cualquier estrategia terapéutica que tenga como objetivo el tratamiento del dolor crónico debe tener en cuenta la inactivación de esa neuromatriz del dolor. Nuestro estudio, que tiene por título eficacia de la técnica de mecanotransducción facial en la lumbarcia crónica cambios en la neuromatriz del dolor tiene como objetivo principal el medir Cuantificar cómo la estimulación mecánica, mediante una modalidad de punción seca, es capaz de generar cambios en la actividad de esas áreas del sistema nervioso central, favoreciendo la desensibilización y modulación del dolor y mejorando la expresión clínica del paciente. Para ello, hemos realizado un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, con dos grupos homogéneos de 50 individuos-grupo. Todos los pacientes son sometidos a determinados controles durante el estudio, uno antes de la fase experimental, otro después de la fase experimental y seis meses después de la finalización de la fase experimental, sobre todo para valorar si la duración del efecto positivo de la técnica perdura en el tiempo. Se han realizado en esos controles una prueba de imagen, que es una resonancia magnética nuclear funcional, y determinados test y cuestionarios, que tienen como objetivo fundamental el medir el dolor, por un lado, mediante escala visual analógica el grado de incapacidad por dolor, mediante la escala de Oswestry y la medición global del movimiento de la columna lumbar, mediante un test dinámico, que es el test de modificado y mediante test goniométricos. La técnica, esencialmente, la podemos definir como una función seca profunda, donde... Insertamos ocho agujas, 4, a cada lado del eje vertebral entre los segmentos L2 y S1 y una vez las agujas están insertadas, realizamos una manipulación rotatoria en sentido unidireccional hasta que la aguja queda fijada por el tejido conjuntivo facial. A partir de ahí realizamos tracciones enérgicas, que es el estímulo mecánico que debe inducir a los cambios en la neuromatriz del dolor. ¿Cuáles son los resultados obtenidos con el estudio? Vemos en, el gráfico uno y, eh, gráfico, perdón, en las figuras número 1 y 2 cómo se producen cambios significativos en la actividad de esas áreas del sistema nervioso central, medibles con resonancia magnética funcional. Observamos cómo en la figura número 1 vemos que hay una reducción en la actividad de tres áreas esencialmente, la, el corte cingular anterior, el tálamo y la ínsula. Mientras que se produce un aumento de la cuarta área, que es la sustancia gris peracueductal del mesencéfalo y esto se basa sobre todo porque esa área es el motor de arranque del sistema de modulación descendente endógeno del dolor. El gráfico 1 muestra una reducción significativa e importante en el dolor, en la escala visual analógica. El gráfico número 2 y número 3 muestra un cambio, un aumento en la movilidad, global de la columna lumbar, mediante el test de Schauber, por un lado, y mediante eh, la goniometría por otro lado. Y el gráfico número 4 muestra una reducción en la incapacidad por dolor cuantificable con la escala de Overstreet. Debido a todos los resultados obtenidos, podemos concluir que la técnica de mecanotransducción facial es una terapia eficaz en la modulación central del dolor crónico lumbar, que genera cambios dinámicos Morfofuncionales en áreas de ese sistema nervioso central que se correlacionan con una mejora en la expresión clínica del paciente observándose una mayor tolerancia al dolor un aumento en el rango de movilidad global lumbar y una reducción en la incapacidad del paciente La magnitud positiva del efecto que fue cuantificada seis meses después de la fase experimental se pudo observar que existía una duración prolongada de ese efecto positivo por lo que nos hace pensar que los cambios en la neuromatriz podrían mantenerse si los estímulos de punción se repiten en el tiempo y esto sería un avance importante en la gestión sanitaria de esos pacientes. ¿Por qué? Porque se produciría una reducción de su consumo farmacológico y en esencia una mejora en la calidad de vida. Proponemos así nuevas investigaciones que validen el método de sensibilización central mediante técnica de mecanotransducción facial para otros cuadros patológicos crónicos. Esto es todo, eh, espero que los resultados de este estudio puedan ser útiles en su práctica clínica diaria y muchas gracias por su atención.